Hola, muy buenas noches a todos los que están en línea Hola, hola, hola Vamos a iniciar ya nuestra clase programada para el día de hoy Vamos a esperar unos minutos, por favor Unos minutos necesarios para que sus compañeros se vayan se vayan adhiriendo ya a lo que es el curso Vamos a esperar, por favor, unos minutos más. Podemos usar el chat del grupo de la materia para poder comunicarnos, por favor. Decirles que el enlace ya está disponible. Y simplemente tienen que hacer clic para poder ingresar y ver eh, la transmisión en vivo que se está realizando en estos momentos. Me gustaría que alguien me pueda confirmar por favor quiero saber cuánta gente está conectada en estos momentos a ver sí Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie, por su apoyo. Por favor, se lo pueden compartir en el grupo, en el grupo del, del, del WhatsApp que tienen ustedes. Sería excelente. Vamos a confirmar. Sí, efectivamente Sería estamos. Excelente. Estamos saliendo en vivo. Es un gusto para mí tenerlos a ustedes nuevamente. Muchas gracias a los que se han conectado desde temprano. Stephanie, vemos a Carlos Mary, a Carolina, Caterine, Cintia, Janet, Está César, Rocío, Marisol, Alfredo. Muchas gracias, la verdad, por estar estar presente, muy bien Carolina bien, eh, muchas gracias a todos por estar conectados a esta hora eh, no sé si me escuchan bien pueden utilizar por favor, el, eh, usemos como medio de comunicación por esta ocasión el chat del grupo, el chat, del, el chat de Messenger por favor para que yo pueda... Tendrán una retroalimentación con todos ustedes. Les pediría cualquier consulta que quieran hacer, lo hagamos por ese medio. Ok. Esperemos unos minutos más. Sus compañeros ya están llegando. Y qué bien. Me gusta, la verdad, la participación que estamos teniendo. Muchas gracias, Stephanie, por su apoyo. Y a todos, ¿no? A todos los que se van conectando poco a poco. Estamos actualmente, son 10 personas que están conectadas, vamos a esperar por favor, les pediría unos minutos más para hasta, hasta que sus compañeros se puedan conectar por favor y, y iniciar directamente con el avance de la materia. Lo vamos a hacer lo más rápido posible por el tema de tiempo, por el tema de eh, que muchos no tienen acceso a internet tal vez, y el objetivo no es cansarlos, el objetivo es recuperar un poco la clase que hemos perdido el día de ayer. Y más que todo es para ver cuál es la reacción que tienen ustedes frente a una clase virtual como las que estamos teniendo el día de hoy. ¿no? Entonces vamos a hacer como una especie de experimento en la cual ustedes van a, van a poder ver qué tan eficiente o qué tan deficiente es o son las clases virtuales entonces vamos a hacer una clase muy, muy sencilla, muy corta para que ustedes puedan ver las ventajas y desventajas que tiene este tipo de clases por un lado y por otro lado lo más importante lo que dijimos es recuperar eh, nuestra clase perdida del día viernes ¿no? entonces eh, esperemos unos minutos más, si tienen alguna duda por favor ya saben a través del messenger me lo hacen saber Comentarles que eh, estaba revisando los contenidos y, y hemos avanzado ya la primera parte. Hemos también, para los que no estuvieron en la clase anterior, ya se ha definido la, nuestro primer parcial, que va a ser el 23 de este mes, la, la subsiguiente semana. Y le pedirles por favor que vayan estudiando todos los contenidos que hemos avanzado. Recuerden que son los temas 1 y 2, que incluido el tema de gobierno electrónico, que también forma parte del tema 2, no es un tema aparte, sino que forma parte del tema 2. ¿no? Entonces, por favor, eh, se les recomienda con tiempo que vayan revisando todos los materiales y todos los trabajos que hemos ido realizando, tanto fuera del aula como dentro del aula. Eh, porque todo lo que hemos avanzado va a ingresar de alguna u otra forma al examen del primer parcial. Bien, ya se van incorporando más de sus compañeros. Buenas noches a todos los que se están, a todos los que están, se están conectando recién. Saludarlos, felicitarlos por el tiempo y dedicación el día de hoy. Nuevamente a cada uno de ustedes. Y eh, espero, la verdad, tener buenos comentarios sobre nuestra clase. Comentarles a los que ya recién están ingresando a la plataforma, que el día de hoy vamos a hacer una clase relativamente corta con el objetivo de probar las herramientas de clases virtuales, y que ustedes puedan ver cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de herramientas, ¿no?, a la hora de poder recuperar clases. Hemos dicho que por eh, motivos, bueno, de viaje, de mi persona, el día de ayer no hemos pasado clases, y la idea era recuperar a través de este tipo de herramientas la clase perdida, ¿no?, entonces, que la idea es esa, ¿no? De que podamos recuperar la clase y podamos eh, reconducir el aprendizaje que es muy importante para mí. Eh, ya que para que se pueda consolidar un, un aprendizaje significativo es necesario que haya continuidad. ¿no? Y es muy importante que constantemente estemos revisando, estemos viendo el avance y los contenidos relacionados a nuestra materia. Bien. Ok, vamos a empezar entonces, mientras sus compañeros se integran poco a poco. Recordarles que el medio de comunicación va a ser el Messenger. Tenemos un Messenger donde están todos, todos sus compañeros, que está mi persona también. Y va a ser el medio de comunicación. Cualquier duda, consulta que quieran hacer, háganlo por favor por este medio antes de empezar de lleno con el avance. A ver, voy a esperar alguna consulta que tengan. reitero, puedan hacer sus consultas a través del Messenger. Preguntas, preguntas. No hay preguntas. Bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a empezar directamente con el avance. Les voy a compartir mi pantalla vamos a compartir mi pantalla en estos momentos bien eh, vamos a ver vamos a verificar si efectivamente estamos saliendo bien Sí, estamos saliendo correctamente en vivo. Muchas gracias, Stephanie, Alexander, Daniel, Luis, Rocío, Nico. Bien, a todos los que se están comunicando. Eh, me preguntan el chat. ¿Lo pueden utilizar el chat del, de YouTube? Que muchos ya lo tienen activo. Simplemente pueden utilizar el chat o también lo pueden hacer las consultas a través del, del Messenger ya van a ser dos canales de comunicación entonces para los que tengan dudas en, pueden colocar sus preguntas en el mismo canal de YouTube donde se está haciendo la transmisión muchos imagino que ya están viendo en la parte de abajo pueden hacer ustedes sus consultas las pueden publicar y también pueden utilizar el Messenger para hacer sus consultas ok bien empecemos entonces de una vez a ver los contenidos que eh, vamos a recordar un poquito lo que hemos avanzado en las clases anteriores. El tema que nos compete ahora es la transparencia en la gestión pública. Dijimos que la transparencia en la gestión pública pretende prevenir y sancionar actos de corrupción a nivel nacional. Es por eso que Bolivia ha establecido una política nacional de transparencia en la cual se establece, Cero tolerancia a la corrupción. Es, que en, ese, en, ese, es que en ese sentido que todas las políticas normativas que se han ido elaborando y todos los cambios que ustedes han podido notar, responde a esa política. Cuando hablamos de transparencia, nos referimos a las prácticas y el manejo visible de los, de los recursos del Estado. Es decir, estamos hablando de eficiencia y eficacia en el manejo de recursos económicos del Estado. Entonces, la transparencia está ligada a esos dos elementos, no, en las buenas prácticas y en el uso eficiente de los recursos. Hemos visto también que el decreto supremo 29.894 es el que nos enseña o nos muestra cómo está estructurado nuestro gobierno. Como ustedes saben, Bolivia tiene 20 ministerios. Cada uno tiene sus objetivos, cada uno tiene sus obligaciones, cada uno tiene un responsable que está a la cabeza de ese ministerio, el cual se encarga de ejecutar las políticas, los programas, los proyectos referentes a su área. En el caso nuestro, nos interesa de sobremanera el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Bueno... Eh, recordemos un poquito que cuando fue creado, el 7 de febrero del año 2009, se creó con ese nombre, ¿no? como Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Sí, en ese tiempo se destinó recursos económicos, se estableció sus objetivos, se estableció eh, todo el accionar de este ministerio. Pero como vimos más adelante, est esta estructura que, se, que, se, que fue organizada o propuesta en el año 2009, más que adelante tiene una modificación. Entonces, eh, es, es muy importante que ustedes revisen, por favor, este Decreto Supremo. Dentro del Decreto Supremo se establecen las atribuciones y funciones del Ministerio del ministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, que actualmente bueno, ya se ha convertido en un, vice, un viceministerio, como ustedes saben, con las modificaciones que vamos a ver más adelante. Eh, más de las funciones y responsabilidades de, de este ministerio está también dentro del Decreto Supremo 29.894, las unidades de transparencia. Esto no ha cambiado, En todos los ministerios tienen una unidad de transparencia. La que se encarga de velar la transparencia en la gestión pública de los diferentes ministerios. Eso de forma general, ¿no? Y también vimos el decreto supremo 214, que los hicimos un trabajo, e hicimos también un trabajo tanto fuera del aula como dentro del aula sobre este tema, en el cual vimos los cuatro fil, los cuatro pilares perdón, de la política nacional de transparencia. Primero está el fortalecimiento de la participación ciudadana, en la cual el gobierno quiere que el ciudadano se involucre y forme parte de la gestión pública, que tome decisiones, que se le, que se le consulte al ciudadano, para que haya una, un gobierno mucho más eh, cercano al ciudadano. Entonces este primer, este primer pilar eh, propicia eso ¿no? la participación ciudadana en todos los estratos eh, so de todos los estratos sociales que conforman nuestro país el segundo elemento o el segundo pilar es el fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública y el derecho al acceso de la información acá hemos hablado bastante de este tema primero tenemos el fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública y la forma de ser más transparente Dijimos, es a través de, de, de tecnología. No hay forma más eficiente de ser transparente si es que no usamos tecnología. Y si usamos tecnología, también estaríamos hablando del acceso a la información. ¿Cuánta gente tiene acceso actualmente a, por ejemplo, al Internet? ¿Cuánta información hay disponible actualmente para la gente? Y recordemos que la información es un derecho de cada uno de nosotros, los bolivianos entonces todas las entidades públicas están obligadas, obligadas a brindarnos información este, este segundo pilar es muy importante porque muchos de, las, de, la, de los cambios que han habido últimamente se enfocan en esto, en transparencia pública es decir, en la gestión de, por ejemplo, en qué se gastan los recursos, el presupuesto de, de, un, de, un, de un ministerio en qué se gasta el presupuesto de la alcaldía, de la gobernación o de cualquier entidad pública y el acceso a la información que nosotros los bolivianos tenemos, tenemos que tener para conocer los destinos de esos recursos que el gobierno está utilizando. ¿no? El tercer pilar son las medidas para, para eliminar la corrupción. Si bien, como ustedes han visto, este último tiempo han habido diferentes casos de corrupción, esta ter este tercer pilar de la política nacional de transparencia lo que busca es eliminar la corrupción. Para ello se han creado diferentes leyes, se han creado diferentes eh, unidades, como por ejemplo la unidad de transparencia, justamente que su trabajo es minimizar o eliminar la corrupción, se han un poquito endurecido las penas en el Código Civil, por ejemplo, y el Código Penal también, para poder eh, eh, frenar un poco la corrupción. Tenemos la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz, que es justamente para eliminar la corrupción, ¿no? Entonces, el tercer pilar está acompañado de una serie de elementos que el gobierno ha realizado con el objetivo de minimizar o eliminar definitivamente la corrupción. Y finalmente, el cuarto pilar, que forma parte de la Política Nacional de Transparencia, son los mecanismos de fortalecimiento y coordinación institucional, que, nos, que ayuda a que las diferentes entidades públicas haya una comunicación y coordinación en cuanto a ejecución de proyectos, en cuanto a ejecución de políticas, en cuanto a intercambio de información. Es muy importante que las diferentes reparticiones públicas manejen de forma coordinada sus programas y sus proyectos. Eso en cuanto a la, a la, la política nacional de transparencia. Solamente estamos haciendo un resumen general, por favor, de lo que ya hemos visto en clase. Eh, volviendo al Decreto Supremo 29.894, dijimos que había sufrido un cambio. Después del 2009, el 2017, a través del Decreto Supremo 30.58, del 22 de enero del año 2017, se hace un cambio significativo, la verdad, eh, hasta ahora, como lo dije en clases también, no sé por qué motivo eh, se, ha, se han... Se ha dado un paso atrás, creo yo, desde mi punto de vista personal, se ha dado un paso atrás contra, eh, frente digamos a la lucha de transparencia institucional que estaba llevando adelante el gobierno. no Porque eh, lo que hacen con este decreto supremo 3058 es fusionar dos ministerios, lo que es el Ministerio de Transparencia Institucional con el Ministerio de Justicia. Lo fusionan y crean un solo ministerio. Actualmente eh, está, está conformado de la siguiente forma, tenemos un Ministerio de, de Justicia y Transparencia Institucional, que es el que se llama ahora el nuevo ministerio, y solamente tenemos un Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Tenemos acá en imágenes a los dos representantes, tanto del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, como el Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Dentro de la estructura, no sé si se puede visualizar, vamos a ver si podemos pintar, como lo, como lo vimos que también en clase, de, de todo, de ser un ministerio nos quedamos con esta pequeña parte, ¿no? que, es la, que es el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. De todo el, de, de todo el ministerio que actualmente está vigente, Solamente esta pequeña unidad, compuesta por diferentes departamentos, son, conforman el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra, contra la Corrupción. Lo cual, desde mi punto de vista personal, reitero, creo que es insuficiente. No sé, la verdad, hay gente que dice que no, que, que, que está bien, pero particularmente y, y salta, creo, a, a la vista, que se ha dado un paso atrás en el desarrollo del fortalecimiento de lucha contra la corrupción en Bolivia. Particularmente, reitero, lo sostengo, que hemos dado un paso atrás con esta fusión de los ministerios. Bien, entonces nos quedamos con esta estructura actual, que está vigente actualmente, en la cual tenemos en la cabeza eh, el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, tenemos las diferentes unidades, y se divide en dos direcciones. La dirección más grande, o que está orientada más a la parte, digamos, del ciudadano, es la Dirección General de Prevención y Promoción de la Ética y Transparencia. Esa dirección está compuesta de dos unidades. La Unidad de Participación y Control Social, de Acceso a la Información, y la Unidad de Ética Pública y gestión de riesgo y procesamiento de información. ¿no? Entonces, estas dos, dos unidades forman parte de la Dirección General de Prevención y Promoción de Ética y Transparencia. Y al otro lado tenemos la Dirección General de Lucha contra la Corrupción. Está compuesta por cuatro unidades. Una unidad de investigación de actos de corrupción en la ética pública, una unidad de investigación de actos de corrupción en entidades autónomas, en el caso, por ejemplo, en el en las regiones autónomas, como nuestra región, que se encargaría esta unidad. Está también la unidad de recuperación de bienes e inteligencia financiera, en la cual está compuesta por entidades, por la ASFI, la unidad de investigaciones financieras, la cual regula todo el sistema financiero. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo, está, cómo esta unidad desarrolla sus funciones. Y finalmente, la unidad de sistemas de información, anticorrupción y recuperación de bienes del Estado son entonces las unidades que forman parte de estas dos direcciones pertenecientes al Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Bien, estamos yendo un poquito rápido para los que eh, tal vez recién si se están incorporando al grupo, eh, estamos yendo un, un poco rápido porque ya hemos avanzado todo esto, ya hemos avanzado en clases, hemos trabajado, escuela, incluso esta actividad la que están viendo actualmente, hemos desarrollado los trabajos prácticos, eh, recordarles que también esta información es muy muy importante por eso es que lo hemos visto dos veces lo vimos en la tarea que cada uno hizo individualmente y también lo vimos en la tarea que hicimos grupalmente porque los contenidos de todos los decretos supremos que hemos visto hasta la fecha van a ingresar sí o sí al primer parcial ok eso quiero que ya ustedes estén repasando porque en realidad es solo repasar Ustedes ya hicieron el trabajo, ya lo defendimos en aula, solamente nos resta volverlo a ver en el examen del primer parcial. ¿okay? Entonces, estamos yendo rápido por ese motivo. Bien, dentro de la estructura del viceministerio de transparencia, ¿qué es lo que vamos a encontrar en su página? Dentro de la página de la, del, del viceministerio de transparencia y lucha contra la corrupción, vamos a encontrar los convenios internacionales. Es muy importante ver estos convenios internacionales que son el marco jurídico internacional por el cual Bolivia eh, suscribe convenios con otros países para eliminar la corrupción, ¿no? para tener una política internacional que permita, eh, que permita tener mecanismos de cero tolerancia a la corrupción, como dijimos, que haya más transparencia, que haya más participación ciudadana, que haya más acceso a la información, que haya, uh, se agilicen los trámites, sea, en simples palabras, más transparente la gestión pública de nuestros gobernantes. ¿no? Entonces, el, mar el marco internacional es muy importante, los convenios suscritos por con diferentes países, como por ejemplo la Convención Interamericana contra la Corrupción, los convenios de las Naciones Unidas contra la Corrupción también, y los demás eh, convenios y acuerdos que se han firmado con el objetivo de ser más transparente en la gestión pública. Después, dentro de, la, de los contenidos que tiene este viceministerio, también están las leyes y normas que rigen el funcionamiento del ministerio, como ser la Constitución Política del Estado, la Ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz, la Ley 004, tenemos la ley 341 de participación y control social, que vamos a verlo más adelante también, tenemos la ley 485 de protección y denuncias a testigos, la ley 1178, que ustedes ya se lo saben de memoria a estas alturas, así que cuando les toquemos llevar más adelante, cuando veamos el marco jurídico, que es el tema 3 y el tema 4, vamos a ver todas estas leyes y decretos que estamos viendo actualmente y, de qué forma estas leyes se van complementando y van fortaleciendo al funcionamiento del viceministerio de transparencia y de qué forma estamos luchando contra la corrupción. ¿ya? Entonces, todas estas leyes que estamos viendo actualmente que, están, que forman parte de las leyes vigentes en Bolivia, lo vamos a ver en el tema 3 y el tema 4 respectivamente. Es muy importante también ver los decretos supremos porque son... Los, las herramientas que viabilizan muchas leyes, son las que nos facilitan o interpretan, a veces hay leyes que son difíciles de entender, con los secretos supremos se hace mucho más fácil poder entenderlas y aplicarlas. Esta es la estructura, eh, bien, hasta acá vamos a entrar a los cuatro componentes de transparencia y acceso a la información, eh, quisiera saber si hay du alguna duda. Vamos a revisar y ver el chat del grupo que tenemos. Alguna duda que tengan, por favor, háganmela a saber a través del chat, del, de la conferencia, a través del, de, de YouTube, o lo pueden hacer a través del Messenger. Tenemos actualmente 34 personas conectadas. Muchas gracias a todos los que están haciendo un esfuerzo al poder conectarse a esta hora de la noche sé que tienen otras actividades y mis disculpas también por, eh, por digamos eh, tenerlos, tenerlos que citar un día sábado, un día que tal vez está destinado a su familia u otras actividades muy bien eh, sigamos entonces, vamos a seguir por favor, para que ya vayamos por fin finalizando esta transmisión nos vamos a enfocar en estos cuatro elementos Bien, vamos a continuar entonces. Los cuatro componentes de transparencia y acceso a la información, que ya lo vimos también, nos quedamos en la mitad. El primer componente es el acceso a la información. Dijimos que el acceso a la información es muy importante porque nos permite tener, eh, es un pilar fundamental, dijimos, porque nos permite que la transparencia sea mucho más eficiente, ya que a través de... El acceso a la información se puede rendir cuentas, se puede manejar de forma oportuna, toda la información que se genera en el ámbito público. ¿no? Eh, hemos visto que el acceso a la información pública es un derecho de todos los bolivianos. Todas las personas tienen el derecho entonces de solicitar y recibir información de cualquier entidad sin necesidad de dar expresión o causa, es decir que nosotros con el simple hecho de solicitar información a cualquier entidad pública se nos debería dar, yo sé que a veces en muchos casos no se cumple, pero debería ser la forma correcta, ¿ok? Entonces es obligación del Estado difundir información de las entidades públicas, toda la información que posee el Estado se presume que es público, excepto casos excepcionales que la ley establece que no va, a ser, no va a ser información de carácter público, va a ser una información de carácter reservado, entonces esa información no se la publica. Es una herramienta que garantiza la transparencia y el derecho al acceso a la información, pero el uso de una herramienta informática no agota la posibilidad del derecho al acceso a la información. ¿no? Entonces, es necesario para poder cumplir esta, este, este pilar de acceso a la información, contar con, el, con la tecnología. Dijimos en clase que los tiempos han cambiado. Esto es el año 2005 y esto es lo que vemos actualmente. Les voy a mostrar un poquito de los datos estadísticos de Bolivia. Actualmente son más de 7 mil millones de smartphones 7 millones de smartphone, de smartphone que, tienen actualmente, que están actualmente utilizados en Bolivia el 88% de las conexiones a internet se hacen de un dispositivo móvil. Y por lo que veo, de las 32 personas que están conectadas actualmente, por ejemplo, por lo menos, más del 70% está conectado desde un celular. ¿no? Es por ese motivo que el gobierno ha visto esta información y dijo que es necesario que empecemos a utilizar la tecnología para poder ser más transparente. Por ese motivo... El año 2017, Bolivia entra recién después de muchos años a lo que es gobierno electrónico. El gobierno electrónico ha sido un, un, una iniciativa del gobierno la cual ha posibilitado que Bolivia pueda entrar oficialmente el año 2017 con un proyecto de gobierno electrónico, de gobierno ciudadano, de gobierno transparente, en la cual se han establecido los decretos supremos, que vamos a ver más adelante. ¿no? Entonces, es muy importante este punto, porque marca un antes y un después en la gestión pública. dijimos a partir de la promulgación de este decreto de gobierno electrónico en Bolivia, es que se, es que se, eh, eh, se logra implementar, después de muchos años, la verdad, eh, dijimos también que estamos retrasados respecto a otros países en cuanto a, en cuanto a el acceso a tecnología y el acceso a la información. ¿no? Pero afortunadamente con la implementación de gobierno electrónico estamos haciendo posible que podamos, que podamos eh, ser mucho más eficientes dentro de la gestión pública vamos a ver, dijimos entonces que el año 2017, en julio del 2017, se promulga el decreto supremo 2351, en la cual Bolivia oficialmente ingresa a la era tecnológica, el gobierno ingresa a la era tecnológica. Se marca un antes y un después en la gestión pública, se tiene, por ejemplo, se promulga el decreto supremo eh, 35.25, también se promulga el decreto supremo 35.27 y su reglamentación, y también se promulga la ley 1080, ¿no? que es la ley de ciudadanía digital. Como lo vimos en clases también, cada uno de estos, de estos decretos forman parte de lo que es gobierno electrónico. Cada uno lo que busca, por ejemplo, el primero es la implementación de gobierno electrónico, un plan estratégico que el gobierno ha aprobado, que está en ejecución desde el año 2017 hasta 2025, en la cual se han preparado diferentes elementos. ¿no? Tenemos en la parte superior el gobierno electrónico que está estableciendo Bolivia con, cuatro, con, con tres, ejes, perdón, tres ejes que forman parte de esa política nacional de gobierno electrónico, en la cual tenemos un gobierno soberano, tenemos un gobierno eficiente y un gobierno abierto y participativo. ¿no? Entonces, dentro de la política de gobierno electrónico, son tres pilares que está manejando actualmente el gobierno. Primero, el gobierno soberano, en la cual el gobierno quiere establecer... Eh, políticas nacionales de gobierno soberano, quiere que el software que se crea en Bolivia sea para los bolivianos. Después, en el segundo pilar, tenemos el gobierno eficiente, en el cual el gobierno espera que todas las, todos los trámites de las diferentes reparticiones públicas sean mucho más eficientes, sean mucho más cortos y sean mucho más económicos. Y finalmente, el gobierno abierto y participativo, en el cual el gobierno pretende mayor participación de los diferentes ciudadanos a la hora de tomar decisiones. ¿no? Todos esos tres esos elementos, estos tres elementos, están a favor de la ciudadanía. ¿Cómo se va a implementar? Se va a empezar primero a nivel a, a nivel del Estado central, a nivel central, en un primer nivel, en un, en un segundo nivel se va a incorporar a la Contraloría, a la defensoría del Pueblo y los demás ministerios públicos. Después también se va a eh, incorporar a la Procur procuraduría general del estado en el segundo nivel. Ya en el tercer nivel de implementación entrarán los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, los gobiernos autónomos, los pueblos indígenas y finalmente los, los gobiernos regionales también. Al último, en cuarto nivel, ya estaría la universidad, las universidades públicas en realidad. Son entonces estos cuatro niveles de implementación que el gobierno prevé se vaya a realizar de aquí hasta el 2025, que es el proyecto que, que, el que ha establecido el gobierno como fecha límite. ¿no? Entonces, el 2025 se va a realizar una prueba en la cual se va a poder ver cuánto se ha avanzado en, en gobierno electrónico. Ok, sigamos entonces... Acá me gustaría que hagan una, esta pequeña tarea, no es una tarea en sí, es más que todo curiosidad, y que busquen el ranking de los países que, que lideran el gobierno electrónico digital. ¿Ya? Entonces, busquen ustedes qué países conforman el ranking del gobierno electrónico a nivel mundial y respondan a la siguiente pregunta: ¿Por qué Uruguay es un ejemplo de gobierno transparente? Hay un video en una sesión. En la, en la sección, perdón, de multimedia de nuestra página web, ustedes pueden, van a encontrar un video sobre Uruguay. ¿no? ¿Cómo Uruguay a, es un ejemplo de transparencia en la región? ¿ya? Entonces, eh, me gustaría que hagan esta tarea, no es obligatoria, háganlo por, como curiosidad. Busquen el ranking de los países que, lidera, que lideran, la, eh, lideran gobierno electrónico a nivel mundial. ¿okay? Y van a ver qué países son los que están a la cabeza. Bien. Dentro de eh, la política de transparencia, el gobierno ha establecido una plataforma de acceso a información pública. ¿ya? Se llama Mi Plataforma, es una, es una aplicación, una, en realidad es una página web en la cual uno puede encontrar los diferentes proyectos que se están ejecutando a nivel nacional. Uno puede ver qué proyecto es, cuánto se está invirtiendo en ese proyecto, cuáles son las características, cuál es su avance... Lastimosamente, eh, como ustedes el día, si lo pueden verificar, pueden ingresar al, a la página del Viceministerio de Transparencia y se van a este apartado que dice mi plataforma, van a poder ingresar a esta plataforma. Van a poder ingresar acá y van a poder constatar que no todos los proyectos que se están ejecutando actualmente están subidos aquí. Es una de las deficiencias que hemos tenido. Eh, recuerden ustedes también que se les, se les dio una tarea en la cual ustedes tenían que revisar eh, cómo están las páginas web de las diferentes reparticiones públicas y vieron cuáles son las condiciones. Lo mismo pasa con esta plataforma que en teoría vendría a informar sobre los proyectos que se están ejecutando actualmente en Bolivia. Bueno, ella es un avance, pero no se está manejando todavía de forma eficiente. ¿no? Eh, el segundo pilar después del acceso a la información son la rendición de cuentas públicas. Cuando hablamos de rendición de cuentas públicas, eh, nos referimos al proceso que implica un conjunto de acciones planificadas y puestas en marcha para, por las autoridades de todas las entidades públicas. Es decir, es un, es un proceso en el cual se, eh, se verifica. ¿Qué acciones se están realizando para poner en consideración de la ciudadanía? Los resultados obtenidos en su gestión y el cumplimiento del compromisos asumidos. Es decir, que cuando hablamos de rendición de cuentas públicas, nos referimos a que el gobierno pone a conocimiento de toda la ciudadanía, de toda la población, el avance en la ejecución presupuestaria, los proyectos, los programas que se han ejecutado o se van a ejecutar en la región cuánto dinero se ha invertido, cuánto dinero todavía queda en cajas y banco y cuáles van a ser los, los futuros proyectos que se van a, a ejecutar más adelante. ¿no? Todo eso se lo tiene que hacer dos veces al año. ¿no? La rendición de cuentas públicas es una, dos veces al año. A la mitad de la gestión y al finalizar la siguiente gestión. Entonces la unidad de participación, control social y acceso a la información se realiza el seguimiento y evaluación a la rendición de cuentas públicas de las entidades en todos los órganos del Estado y coordina con la unidad de transparencia la audiencia de rendición de cuentas públicas del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Entonces, es la unidad de participación y control social la que se encarga de viabilizar la rendición de cuentas públicas en todos los organismos del Estado. Para poder hacer su trabajo es necesario que esta unidad utilice la ley 341 de participación y control social. Eh, y, y la próxima semana vamos a ver esto. También es necesario las directrices metodológicas para el proceso de rendición de cuentas públicas y, y finalmente el cuadro de seguimiento de rendición de cuentas públicas del Estado. ¿no? Es, un, es un cronograma que el Estado tiene en el cual hace un seguimiento de qué entidades públicas han realizado o van a realizar su rendición de cuentas acá por ejemplo ya lo hizo el ministerio de, de hidrocarburos lo hizo el, la alcaldía hace poco lo hizo la gobernación ¿no? diferentes entidades eh, realizan rendición de cuentas públicas para que la, la ciudadanía se entere de las cosas que están realizando y de los programas y proyectos que se están ejecutando y el presupuesto también que están manejando el tercer pilar es la ética pública ya esto es muy importante entonces, cuando hablamos de ética pública, hablamos del marco de, su, de los componentes, tanto como ética pública, como gestión de riesgo, negación de acceso a la información, en la cual es necesario que se realice el procesamiento de casos de negación de acceso a la información y se pueda, o pueda ser el, hacer el gobierno mucho más transparente en cuanto a sus manejos. ¿no? Para eso se tiene que velar con el cumplimiento de los derechos reconocidos para todos los ciudadanos, del acceso a la información, de la participación ciudadana, y que todos los elementos que hagan a la transparencia sea mucho más eficiente. Eso es más que todo ética pública, ¿no? Cuando si el gobierno destina recursos, invierte en páginas, invierte en información, es transparente en sus manejos, la ética pública se vuelve más transparente. Entonces, el riesgo es la posibilidad que por acción o omisión se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia beneficios privados. Y es lo que se quiere evitar, ¿no? La ética pública, entonces, analiza el perfil, la formación y el comportamiento responsable y comprometido de todos y todas los servidores públicos del Estado, ¿no? Entonces lo que se quiere es generar un cambio de actitud en todos los servidores públicos. Para ello han, han realizado cursos de capacitación, se han hecho programas de ética pública en el cual a los funcionarios se los está capacitando, se los está adiestrando para que el manejo que ellos hagan sea mucho más eficiente y transparente. Igual, en este tercer pilar, las herramientas que ellos van a utilizar son el código de ética son documentos que toda entidad pública maneja, las capacitaciones que ya dijimos que son muy importantes, hay capacitaciones trimestrales, semestrales y anuales, en la cual todos los servidores públicos participan, también hay proyectos de implementación de, de ética pública, en la cual unidades especializadas realizan proyectos de ética pública, en la cual se promueve, el uso eficiente de los recursos, la transparencia y los demás elementos que hacen a la ética pública. Y finalmente la elaboración de planes, que es muy importante poder tener planes a futuro de qué actividades se van a desarrollar con el objetivo de mejorar la ética pública. Son entonces las herramientas. Acá está también les voy a pedir este, este trabajo, si lo podemos hacer para el martes o lo podemos hacer para la siguiente clase, en la cual eh, se ha colgado un, un documento que se llama reflexión sobre la ética en la gestión pública me gustaría que hagan un mapa conceptual de ese documento porque también va a ingresar al examen ¿okay? entonces como tarea eh, tendrían que ustedes realizar un mapa conceptual del documento denominado reflexiones sobre la ética pública que está colgado o reflexiones sobre la ética en la gestión pública perdón que está colgado en la página web nuestra materia, el material ya está simplemente ustedes tienen que descargarlo, leerlo y hacer un mapa conceptual ¿Okay? bien finalmente ya entramos a la última etapa de participación y control social aquí lo que se quiere en participación y control social básicamente es por un lado la participación que es un derecho en la cual todos los ciudadanos tienen, el poder, eh, tienen que poder participar en las decisiones del Estado ¿No? Es un derecho, condición o fundamento de la democracia que ejerce de forma individual o colectiva directamente o por medio de sus representantes. En la conformación de los órganos del Estado, en el diseño, formulación y elaboración de políticas públicas, en la construcción colectiva de la ley y con independencia en la toma de decisiones. Es por ello que participar es involucrarse en la gestión pública para, tom para tomar parte. ...en el diseño, la formulación y elaboración de políticas... ...y la construcción colectiva de las leyes. Es muy importante la participación... ...porque ahí, por ejemplo, vamos a poder... Eh, ...planificar de mejor, de mejor forma... Qué, es el, ...qué tipo de gobierno queremos para más, ...para nuestros hijos... ...qué tipo de, de construcción política... ...podemos hacer como ciudadanos... ...qué elementos necesitamos para avanzar como sociedad... Hemos visto que hay muchos vacíos en cuanto a delincuencia, hay mucha, muchos vacíos en cuanto a seguridad ciudadana, entonces debemos nosotros involucrarnos para que esa, se creen políticas, se creen normas para que fortalezcan esos huecos que, que vemos actualmente en la parte jurídica. ¿no? Hay algunos huecos que hay que analizarlos, hay que, que subsanarlos. Y la participación de los ciudadanos es muy importante en esos elementos. Después está el control social, que es un derecho constitucional de carácter participativo y exigible mediante el cual todo actor social supervisará la ejecución de la gestión estatal, el manejo apropiado de los recursos económicos, recursos materiales, recursos humanos, naturales y a la calidad de los, servi de los servicios públicos y servicios básicos para la autorregulación del orden social. ¿No? Entonces, cuando hablamos de control social, es aquel derecho que tienen los, los sectores sociales, más que todo, para poder conocer cuál es el manejo de los recursos económicos que tiene el Estado. Por lo tanto, el control social es supervisar y, y evaluar la gestión estatal, el manejo adecuado de los recursos económicos, materiales y humanos, y la calidad de los servicios públicos y básicos. Son entonces los elementos de control social. ¿Qué hace entonces una, una unidad de control social? Elabora y ejecuta políticas para promover la participación y control social de todas las entidades públicas, tanto a nivel central como las entidades territoriales autónomas. ¿no? Entonces, la, eh, el control social se encarga de, de ejecutar esas políticas para promover la participación y el control social en todos los niveles del Estado. Otro elemento también realiza acciones de capacitación sobre control social, rendición de cuentas públicas, con todas los, con las organizaciones que están interesadas en la gestión pública, la transparencia y el control social, tanto en el área urbana como en el área rural. Cuando hablamos de, de control social, recuerden que es, se, se refiere más que todo a los sindicatos, a las asociaciones, a los grupos sociales que conforman nuestra población. ¿No? Entonces, cuando, cuando se pertenece a una, a una asociación, a un sindicato, como que se tiene un mayor peso para poder participar y tomar decisiones dentro del, del Estado. ¿no? Muy importante entonces revisar la ley 341 de participación y control social que ha sido promulgado el año 2013. ¿no? Entonces vamos a revisar eso, eso también, la ley 341 de, de participación y control social. Para poder hacer su trabajo, el control social eh, se apega mucho a los artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado, la Ley 341 de Participación y Control Social, eh, propiamente ¿no? que, que, que necesita, el, esta, para poder ejercer el control social es necesario utilizar esta ley, los artículos 9 y 10 de la Ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz, y el Decreto Supremo 214, que es la Política Nacional de Transparencia. ¿no? Y también algunos, algunas cartillas de, de, de desarrollo de capacitaciones. Entonces, los resultados actuales, han permitido el desarrollo de diferentes eventos sociales de capacitación, por ejemplo, de la ley 341, se han hecho un seguimiento y monitoreo sobre las leyes municipales de participación y control social y sus reglamentos, se han, se han implementado proyectos de, de los gobiernos autónomos municipales, se han, las organizaciones sociales que hacen el control social en las diferentes entidades del sector público, eh, tienen una mayor concentración, tienen mayor... Eh, eh, tiene mayor peso y actualmente, como ustedes han visto, las, eh, los mmm, denominados sectores sociales han tenido un, o tienen actualmente un poder significativo. ¿no? Eh, la gente que pertenece a estos sindicatos tiene bastante poder, la verdad, pero es gracias a esta ley, no a la ley 341, que les faculta poder tener ese control social. Eh, finalmente vamos a ver lo que es Transparencia Municipal, Es un cuando hablamos de, de, transparencia, de transparencia Municipal estamos hablando de la transparencia en la gestión pública, que, es, que está compuesto de tres pasos, el primer paso es el diagnóstico, el segundo paso es la política municipal de transparencia y lucha contra la corrupción, en la cual se implementan los planes y finalmente en, la cuarta, en el cuarto paso se hace el monitoreo y seguimiento de esos planes, ¿no? Son tres pasos, entonces, para la transparencia municipal. Un primer paso, dijimos que es el diagnóstico, donde se identifican las vulnerabilidades, donde se identifican las carencias. Un segundo paso, reitero, donde se planifican los reglamentos, los manuales, los planes que se van a realizar. Y finalmente, el paso número tres es el monitoreo de, o evaluación de cumplimiento de, esas, de esos programas y de esos proyectos que se hayan ejecutado. Entonces, parte del ciclo de gestión y transparencia municipal, que está compuesto por esas tres etapas. ¿no? Bien, vamos a quedar aquí, creo que nos hemos excedido, excedido ya con esto ya básicamente finalizamos. Eh, vamos a culminar por favor aquí nuestro avance, vamos a continuar o vamos a repasar un poquito esta última parte del día martes, pero es muy importante dos cosas. Primero, las tareas que se le ha encomendado, más que todo, esta tarea, ¿ya? La cual ustedes tienen que hacer, descargar el documento denominado Reflexiones sobre Ética en la Gestión Pública y tienen que hacer su mapa conceptual. Cada uno de ustedes va a hacer un mapa conceptual y lo va a subir al correo, lo va a enviar al correo que ya tienen gustado ustedes, que es Avalos, en hotmail.com entonces esa tarea va a ser para el día martes y ya para finalizar perdón para finalizar el tema es necesario que ustedes lean el documento de transparencia municipal que también está disponible en la página web en la cual ustedes se enfoquen por ejemplo en, los, en las bases conceptuales en los instrumentos de diagnóstico en la implementación de políticas e instrumentos de monitoreo y evaluación de políticas. ya Es muy importante que ustedes vean estos cuatro elementos. Los bas las bases conceptuales, qué instrumentos de diagnóstico utiliza el gobierno municipal, cómo implementa sus políticas y qué instrumentos de monitoreo y evaluación de políticas tiene actualmente el gobierno municipal, no para la transparencia municipal. Entonces, esa va a ser la tarea para la siguiente clase ya, entonces vamos a quedar aquí por favor, si tienen alguna duda estoy atento a las a las consultas que puedan dar preguntas, preguntas preguntas por favor El martes, el martes, hasta el lunes por favor, la, la tarea del, del, del mapa conceptual lo tienen que hacer hasta el lunes en la noche. Bueno, hasta el martes a las 7 de la mañana, porque pasado ese horario no se va a tomar en cuenta. Por si acaso a los que envían tarde sus trabajos no se los está tomando en cuenta, tomen muy, tomen muy en cuenta por favor lo que uno les dice. El horario de entrega de trabajo va a ser en esta... En esta ocasión, hasta las 7 de la mañana del día martes. ya Pero mejor si lo hacen mucho más antes. no Tienen todo el lunes, todo, todo mañana, para poder leer el documento y poder hacer el mapa conceptual y poder presentarlo. No esperen a hacerlo a última hora, por favor. Es una recomendación, una recomendación que les doy. Preguntas. Preguntas, preguntas, pregunten jóvenes, aprovechen a preguntar todo lo que quieran. Muy bien, Stephanie, Selena, Daniel, Luis, María, Cintia, C bueno, eh, Álvaro, Alex. Bueno, muchas gracias a todos, ya que no hay preguntas, me despido, ha sido un placer compartir con todos ustedes y nos vemos directamente en clases el día martes ha sido un placer muy buenas noches y nos vemos ok hasta luego chicos chao chao vamos a cerrar nos vemos chao chao buenas noches buenas noches a todos gracias